Hola, Scratch. Preparé demasiada ensalada. ¿Quieres? No, gracias, Molly. Estoy por hacer un broken karaoke. Ay, oh, ni siquiera un poquito. Molly, no tengo nada de hambre. Aquí viene el avioncito picante. Ay. Qué bien tu ensalada, más prefiero algo bueno. Mejor la empanada que me quite el sueño. Ay, vamos, Scratch, la debes probar. Un gran pan de centeno más. Una baguetina con paté foie gras. Pues al tostar da más felicidad. Mira la masa, cae a la panza. ¡Focacha! ¡Que Scratch! ¡Puedo esto delicia! Es mejor mi masilla. Te daré un pepinillo. Yo prefiero un palillo. Solo quiero un pan. Mantequilla en él. Pues un fantasma no tiene más El colesterol al nivel ah. Sueño con un buen pan O Una patata quizás Pues yo prefiero una masa Con levadura y mucha sal Solo quiero un pan Molly, ¿sabes bien cuál es mi pasión? Una gran baguette con su migajón Debo admitir que hay pasión ¿Cómo esto? Por supuesto ¿Cómo esto? Pan de maíz dulce, eso sí es delicioso Comeremos un pan, un buen plan es el pan Y por eso nos cantan ya algo tan casual y genial Sueñan con un buen pan, precios que pronto vendrá. Pata y trenza, bolillos, tortillas, orellas, frijitas ¿Seguro que no quieres un poco de ensalada? ¡Tiene panes! Oh, ¡Pan en una ensalada! Oh, ¡Qué genialidad!